y por lo tanto, es más sencillo lidiar con ellas. ¿Pero qué hay de verdad en eso? Las mujeres jóvenes son más expresivas, y ciertamente más emocionales, pero eso no quiere decir que sean difíciles de hacer felices. Para las mujeres jóvenes, el mundo se les abre cada día más y nuevas experiencias llegan a sus vidas, incluyendo las relaciones amorosas. Para ellas, tener una pareja es tener un mejor amigo, confidente y, por supuesto, amante. Definir las cosas específicas que las mujeres prefieren no es tan fácil. Cada chica tiene algo diferente que buscar. Aún así, hay ciertas características que importan más que otras y que muchas mujeres jóvenes prefieren. Este video ayudará a todos aquellos que muchas veces se han preguntado qué es lo que quieren las mujeres jóvenes realmente. Así que quédate, ya que a continuación te mostraremos una lista que debes recordar si planeas conquistar a una mujer de 25 a 30 años. Antes de comenzar, te invitamos a nuestro curso Introducción al mundo de los vinos. Son nueve módulos a cargo de Don Ricardo Domínguez. No seas timorato, aprende de vinos lo vas a agradecer toda tu vida. Y más cuando estés invitando a alguien a cenar y se dé cuenta que eres un hombre cabal y preparado hasta para pedir una copa de vino. Encuéntralo en el link de la parte superior derecha o en nuestra página estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. 1. Tener química. La sensación de química o de chispa es algo mucho más importante para las mujeres jóvenes que para las maduras. A esa edad, todavía sienten la urgencia del romance y el enamoramiento estilo hollywoodense. Y este factor puede decidir si un chico se convierte en su novio o no. ¿Cómo tener esta chispa? Una parte sin duda tiene que ver de la atracción física, pero otra de la confianza. Pero lo más importante viene de una conexión más profunda que no podrás forzar, estilócrata. Se trata de que le gustes a ella por tu personalidad, que se sienta magnéticamente atraída hacia ti. Esto se puede conseguir poniendo atención a lo que a ella le gusta y forjando tu personalidad. Cabe destacar que aunque es un concepto que por lo general se emplea principalmente al hablar de relaciones de pareja, la idea de la existencia de química entre personas no se limita a esta área. De hecho, podemos hablar de que las mujeres jóvenes también suelen buscarla con amistades, familiares o incluso en el ámbito laboral. Esto, aunque puede sonar algo extraño, es algo que les encanta, ya que las hace sentir muy cómodas y ganar confianza con el tiempo. Las mujeres jóvenes sin duda aman los detalles no importa qué sea. No pienses en comprar su afecto. Concéntrate en dar en el blanco. Lo único que de verdad importa es que se lo regales con mucho cariño y es algo que a ellas las hace muy felices. Puede ser una carta de amor. Esto te sonará muy cursi, pero ellas aprecian mucho que alguien les dedique tiempo expresando lo que sienten. También pueden ser dulces, chocolates, lo siento, estilócrata. tendrás que sacar tu lado, Cursi. Recuerda que mientras más veinteañeras, son más sensibles a este tipo de detalles. Cierto que a esta edad también suelen ser muy rebeldes, pero que no te espanten. Ellas también esconden su lado, Cursi. 3. Sorpresas. Aunque este punto puede ser muy similar al anterior, no es lo mismo. Todas las mujeres en alguna ocasión de su vida han estado esperando que su pareja tenga una sorpresa hacia ellas. Y cuando hablamos de sorpresa, nos referimos a algo que a ellas les dará un vuelco y les encantará. Los hombres románticos de hoy en día en ocasiones se olvidan de los detalles que pueden enamorar a una mujer. Y estos son los detalles que por lo menos en todo momento a cualquier mujer le han pasado por la cabeza que les den. Y es claro que en las más jóvenes esto está más latente. Quizá no siempre las mujeres lo hagan notar, pero muchas esperan a hombres que las sorprendan. Si cruzas miradas con alguna, no tengas miedo y acércate por favor y sorpréndela con algún detalle que no espere. Les encantan las emociones agradables, así que procura brindárselas. Créenos. Vale la pena el mirar el rostro de las mujeres cuando su pareja las sorprende con algo lindo. 4. Escaparse. No importa el lugar, solo la compañía. Regálale un fin de semana en un lugar que nunca hayan visitado y disfruten de su compañía. Este tipo de cosas a ellas les encanta. Y aunque suele gustarles a personas de todas las edades, ellas por su juventud, suelen disfrutarlo más. Puede ser una escapada a un campo y hacer un picnic lejos de todo y de todos. Si lleva su comida favorita, te lo agradecerá aún más. Es un plan fácil de hacer y que a ambos les gustará. Además, es una manera de escapar del estrés y sirve para conocerse aún más. Sé original. Adivina qué le gusta. Mantén la sorpresa hasta el final creando un entorno único y especial. Ella recordará ese día para siempre. 5. Cenar con su pareja. En este último punto, hay que aclarar que no necesariamente debe ser una cena romántica. Ni que vayan a un restaurante muy elegante. Ni que le lleves serenata y que la llenes de elogios toda la noche. Simplemente, Invitarla a cenar de manera especial es suficiente. Ellas lo disfrutan mucho. Y aunque puedes pensar que quizá es lo mismo comer juntos a cualquier hora del día, no es así. Ya que la noche suele agregar un toque de romanticismo que se puede percibir en todo el entorno. Sin necesidad de enfocarse en hacerlo especial. Puedes invitarla a un restaurante que a ambos les guste, invitarla a probar algún platillo nuevo, o incluso llevarla a un lugar asequible con comida que sabes que a ella le encantará. El secreto es que ambos disfruten de la compañía del otro, se relajen y puedan tener una charla agradable, rodeados de gente y del ambiente nocturno. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información.